Quedarte en casa para prevenir el COVID. sonaba fácil, ¿verdad? Pero ahora que llevas una semana comiendo lo mismo... Hmm. Conoce Twiki, la plataforma segura de intercambio donde podrás ayudar a los demás y conseguir lo que necesitas sin complicaciones. Ofrece tus productos, servicios, objetos que ya no usas o transporta lo que otros requieren a cambio de lo que necesitas. En Twiki, los intercambios son seguros, confiables y justos gracias a nuestro sistema de calificaciones. ¿Qué esperas? Twiki. Más comunidad. A cambio de un clic.